Bueno, Marcos, lo primero, <ríe> que felicidades por el pedazo de trabajo que estás haciendo ahí. Y nada, que un gusto hablar contigo. Sí, muy bien todo, muy bien. Y bueno, creo que esta experiencia de la pandemia nos dio, nos dio como que mayor fuerza para poder hacer eh, las cosas con mayor calidad todavía de lo que estábamos haciendo. Creo que todas estas experiencias que se ha vivido de la pandemia y bueno, a nosotros nos tocó eh, quedarnos atrapados en, en Colombia y de ahí bueno, pasamos muchas experiencias de esas y todo esto creo que sí te da como que eh, mayor vitalidad, fuerza para enfrentarte a estas situaciones que a veces nos vienen de esta forma así difíciles. Entonces creo que ese es uno de los se puede decir de los responsables que ha hecho que este trabajo ahora esté surgiendo con mayor fuerza de lo que anteriormente lo estábamos haciendo. Sí, la verdad es que cuando pasas por una situación límite, ahí se mueven tantas cosas que si lo superas, pues al final hay otro montón de situaciones en tu vida que cambian, ¿no? Sí, muchísimo, muchísimo. Más que todo... Cada, cada, cada cosa que ha ido pasando ha sido, como digo, una experiencia eh, no negativa, sino más bien yo digo muy positiva para ir armando mejor como uno puede estar para las situaciones que se vienen. Bueno, pues cuéntanos todos los proyectos estos que has puesto en marcha, que es impresionante ya haber contactado con, con el gobierno, con entrar en el sistema educativo. Júntanos, júntanos. Bueno, lo que hemos estado haciendo es un proyecto y eh, con Leticia Garcés, nos estaba explicando mucho cómo ella está trabajando en ese en esos proyectos de educar sin miedo y nos hizo la propuesta de poder empezar a hacer este trabajo acá y comenzamos a armar desde el punto de el trabajo de libertad emocional cómo armar lo que ella tenía. Eso fue lo que fue de principio como base realizando. Y de ahí ya nos dimos cuenta de que en verdad podíamos realizar esa capacitación, esos talleres con los docentes, pero ya queríamos hacerlo diferente de lo que habíamos hecho anteriormente con escuelas, colegios, sino ya a nivel del de Ministerio de Educación. Entonces, el proyecto fue saliendo, se fue desarrollando hasta que eh, algunos de Personajes de ahí del ministerio ya nos fueron observando y comenzamos a desarrollar algunas capacitaciones. Les gustó bastante el tema, cómo se estaba desarrollando y lo empezamos lo comenzamos a realizar, en, lo pusimos en marcha el proyecto. De esa parte es como hemos estado realizando esa primera parte de los talleres de, del trabajo de educar sin miedo. Lamentablemente, eh, en el, en la primera parte que hicimos con la zona 7 de educación eh, del ministerio no se pudo realizar. Eh, nos pidieron algunas cosas que tal vez nosotros no lo vimos muy adecuado, pero comenzamos a, a indagar un poco más por dónde podíamos ingresar y lo estamos haciendo ahora por medio de los distritos. Los distritos son... Eh, lugares donde se van desarrollando todo lo que es la parte educativa por medio de cantones, eh, provincias, entonces lo hicimos por medio de distritos que es un poco menor a lo que íbamos a hacer, pero de la misma forma llegamos a las escuelas y colegios a nivel nacional. Eso es lo que realmente en este momento nos ha dado para realizar. Cuéntanos un poco más el, el proyecto, qué es lo que lleváis a, a los colegios, cuál es el objetivo... Este taller se llama Educar sin miedo, está basado en tres partes. La primera parte es que el docente aprenda a trabajar hacia sí mismo esas técnicas terapéuticas, después aprenda a trabajar con los padres de familia y finalmente lo pueda realizar con los estudiantes. Nosotros como objetivo, primeramente, la idea ha sido siempre el que el docente aprenda a trabajar herramientas terapéuticas para situaciones que puede y que está viviendo frente a las situaciones de miedo, ansiedad, angustia, depresiones y tantas situaciones. No realmente nos damos cuenta de que para nosotros eh, como terapeutas creo que hasta es complicado y difícil las situaciones vividas, más para una persona que no tiene ese conocimiento en la parte emocional y que trabaja con niños, con padres de familia, bueno, con la comunidad entera. Entonces nos dimos cuenta que era urgente hacer y desarrollar este proyecto con, con los docentes. Por ello es que también ellos dentro de la sociedad se dieron cuenta que sí, se requiere y esto es rápido. Entonces nosotros armamos el, el taller y ese taller fue bastante práctico. Es bastante práctico, lo cual les ha permitido a ellos también darse cuenta que en verdad... Si comienzan a, a desarrollar un hábito en base de estas técnicas pueden recuperar fácilmente lo que nosotros decíamos, esa, ese equilibrio emocional y desarrollar esa salud emocional que también que se requiere, pero tiene que ser constante y, y desarrollado bajo un hábito. En la primera parte del proyecto era trabajar hacia los docentes, que ellos aprendan a trabajar, pero también estaban los padres de familia, también estaban los estudiantes, entonces comenzamos a, a darnos cuenta de ese punto y comenzamos a desarrollar una segunda parte en el cual ya el docente como tiene una base de trabajo cómo realizar las técnicas ya podía realizarlo ahora pero hacia los padres de familia entonces dejamos un tiempo de tres meses más o menos para que el padre el para que el docente se vaya desarrollando en estas técnicas y que después un momento que nosotros demos el nuevo taller con para con ellos, para los padres de familia, lo puedan realizar eh, todavía mucho, mucho más fácil, eh, ya entendiendo cómo, de, cómo desarrollarlo, cómo trabajarlo ellos. Y después de ese tiempo, también dejamos un, un tiempo de tres meses para que después lo puedan, en cambio, realizar con los estudiantes, porque cada taller es bastante distinto cómo se va trabajando. Entonces, en sí, eso es lo que hemos estado realizando. Los docentes están entrando bien en, en el proceso porque en el fondo le estás poniendo que sean terapeutas de, de sus propios alumnos. ¿no? Eso es como que algún profesor pues, le puede dar respeto o decir, es que eso no es mi cometido. ¿Cómo estás viendo que eso sucede? Claro, nosotros siempre les informamos que no íbamos a hacer que ellos sean terapeutas, sino que ellos tengan herramientas que les permita trabajar sí, en esa forma rápida en situaciones que pueden darse de emociones intensas, en momentos difíciles como ansiedad, angustia o como decíamos depresión. Entonces son herramientas que les estamos ayudando para que ellos puedan trabajar. Ahora sí, lo que también les, les informamos que si hay situaciones que realmente ellos no puedan controlar, les podemos nosotros colaborar en ese sentido para ayudarles ya sea con ellos mismos, con un padre, familia o con un estudiante o un familiar. Entonces tienen la recomendación de que las técnicas que nosotros realizamos es para como los primeros auxilios ¿no? para que ellos puedan ayudar en el momento que se está presentando una situación difícil. Bien, ¿qué apoyo les dais eh, desde el primer eh, taller que hacéis? Ellos ya lo llevan directamente al aula. Si tienen dudas, vosotros resolvéis dudas. ¿Cómo hacéis ese proceso? Bueno, sí. Nosotros dejamos eh, una cantidad de material para que ellos también lo puedan observar luego del taller. También las, eh, las técnicas que están hechas en, en los videos las vamos pasando para que ellos vayan revisando. Sí, y lógicamente que dejamos abierto la página web, dejamos abierto también nuestros correos, nuestros números, nuestro WhatsApp, todo lo que ellos necesiten en el momento de que requieran cualquier tipo de información que tal vez se les haga difícil o otra vez quisieran repasarla nuevamente. ¿Tienes algún ejemplo algo que te hayas preguntado, que te, algo que te haya llamado la atención? Bueno, eh, nosotros, yo creo que estoy muy claro de que hay... Los, compañeros, los docentes han recibido también de parte del ministerio mucha información en la parte, en la parte emocional, pero realmente cuando mm. comenzamos a trabajar con ellos nos damos cuenta que en la práctica sí hace bastante falta, o sea, en teoría están con bastante ¿no? información, pero en la parte práctica sí. De ahí nos hemos dado cuenta que hay muchos docentes que realmente sí tienen situaciones muy complicadas y difíciles que tienen que hacer atendidas y desde ahí han partido muchos docentes que nos han pedido ayuda y lo hemos hecho a través de ya un servicio personalizado en varias sesiones para tratar a, los, a, a varios compañeros en, en, de las instituciones educativas. Entonces, sí, esa situación nos ha pasado de que hemos encontrado Realmente, eh, si nos comenzamos a darnos cuenta, todos estamos viviendo esa situación emocional, pero hay personas que realmente sí lo están viviendo muy intenso. Pero es como que eso es parte de, de, de la vida, eso es parte de lo que estoy viviendo. Entonces, se dejan llegar hasta, yo creo que nos pasa eso a los seres humanos, a veces hasta el último, cuando ya realmente comenzamos a ver situaciones muy difíciles, es cuando nos comenzamos a a darnos cuenta de que necesitamos una ayuda. ¿Y cómo vas notando que evolucionan los alumnos, los docentes? ¿Están notando ya los cambios desde cuando, vamos, no sé si ha pasado el tiempo suficiente desde que empezasteis? Sí, creo que ha habido cambios en algunas instituciones bastante notorias, nos han llamado... A, a, a conversarnos de que eh, ellos están proponiendo esto y lo están haciendo muchos de ellos en, se puede decir en, en grupos no cuando antes de ingresar lo están haciendo estas estos trabajos lo están haciendo estas técnicas y llevan a al ya al desarrollador, a desarrollarlo dentro de las aulas pero como todavía no están todavía con alumnos están empezando entonces, dentro de lo que el ministerio les ha dado para este trabajo, también están incluyendo estos trabajos de técnicas antes de empezar con los pocos alumnos que todavía están trabajando. O sea, que habéis empezado hace un mes, poco más. Eh, este, este trabajo lo empezamos ya hace unos cuatro meses aproximadamente. Lo de comenzamos uh -huh. a desarrollar. Ya, eh, como decíamos, hemos comenzado a darnos cuenta porque algunas instituciones nos han comenzado... A, a llamar, también hay personas que nos, se comunican por el WhatsApp. Después de más o menos dos o tres semanas, nosotros también nos comunicamos a ver cómo está yendo el proyecto, cómo lo están desarrollando, cómo lo están viendo, si necesitan más ayuda y normalmente las instituciones nos han pedido que se pueda realizar otro taller de la misma forma para ir un poco más, dando más, más fuerza a lo que ya hemos hecho propuesto en, en las instituciones. ¿Cómo estáis viendo eh, vuestro seguimiento? Es decir, eh, ¿los docentes os, os reclaman alguna eh, formación más específica? ¿Os están eh, dando información sobre temas importantes a trabajar, a, a hacer algo más eh, centrado sobre esos, esos puntos que ellos descubren? Nosotros hemos tratado de, de, de desarrollarlo con mucho más tiempo y que haya como que más profundidad en los temas para desarrollarlo, pero lamentablemente la situación que ellos tienen de capacitaciones es bastante fuerte. Entonces eso realmente nos ha impedido que aparte del taller en tiempo un poco más extenso se pueda desarrollarlo por las actividades que ellos están teniendo. Entonces... Los directores siempre nos han dicho que tenemos el tiempo, no, no puede ser mayor de dos horas, que es el taller que damos. Y en su caso, por eso es que mandamos el, la información del material para que ellos lo puedan tener y revisar, más que todo. Si tienes que hacer una evaluación de lo que lleváis por ahora, ¿cómo sería? Bueno, es un inicio, es un inicio y creo que eh, si sí es eh, complicado en trabajar en, en los docentes, si sí, ve, le veo a veces mucha complicación porque eh, trabajan 15 días excelente, muy bien, pero después todas las situaciones que tienen de complemento, creo que se van olvidando, muy pocos de ellos, entre un grupo hablemos de unos 50 personas, unos 10 estarán siguiendo trabajando después de un mes. Entonces, eh, eso lógicamente es parte ya del, del ser humano, de, de la persona, de las cosas que te, tendrá que hacer como objetivos eh, dentro de su vida y en la parte emocional sobre todo. ¿Crees que se necesita algún apoyo más por parte de las autoridades para recordar los profesores que deberían ser constantes o habría que hacer refuerzos más eh, continuos o habilitar algún sistema, aunque sea online, media hora, para el forzar ¿Cómo lo ves? Bueno, lo que yo he creído es el, el desarrollo de los centros de apoyo escolar, los centros de apoyo escolar y emocional. Creo que desde ahí nosotros nos podemos mover de forma personalizada y sabemos cómo realizarlo. Hemos trabajado con varios docentes, y lo hemos hecho casi tres meses con ellos. Entonces, ellos han adaptado el trabajo en la parte emocional. Entonces, yo creo que si lo haríamos de esa forma a los, a las talleres que estamos realizando en este proyecto, nos iría muy bien. Pero creo que todavía esa parte, eh, los, las autoridades específicamente no la tienen como objetivo, tienen sus objetivos, sus situaciones, pero no, todavía no lo ven como, le digo, como una prioridad el que el docente aprenda a trabajar en la parte emocional. A pesar de que hemos puesto ejemplos, a pesar de que les hemos dicho, miren, nosotros tenemos ya un plan piloto que lo hemos realizado y ha sido tal en las respuestas, pero eh, desde el ministerio realmente es como que complicado con las autoridades que nos den más tiempo, sino ellos ya tienen sus objetivos y cómo realizarlo. Este otro proyecto que nos comentas es aparte. ¿no? El, uno es directamente en los centros educativos, con profesores, alumnos, incluso padres. ¿Y el otro que serían? ¿Centros para que los alumnos puedan ir después de, de las clases? ¿Cómo es ese otro proyecto? Sí, nosotros el primer proyecto es el Educar Sin Miedo, que son los talleres que acudimos a la institución educativa, les damos un taller de dos horas a los docentes. Aparte de eso, les entregamos material y estamos pendientes de las situaciones que ellos vayan evolucionando dentro de, de, dentro de las técnicas que van trabajando como hábitos que le hemos informado. Ese es el primer trabajo, ese primer proyecto. El segundo, que realmente para nosotros es el más importante, son los centros de apoyo escolar y emocional, que son ayudarles a los alumnos en tareas dirigidas. Esas tareas dirigidas de complemento de situaciones que ellos están viviendo dentro de clases y que realmente se ha visto bastante difícil para los alumnos, ¿no? esta nueva situación que se presentó con la pandemia. Entonces nos comenzamos a trabajar y desarrollar los centros de apoyo escolar porque la idea ha sido no solamente que en la parte escolar apoyarles o ayudarles con docentes, sino en la parte emocional sobre todo. Comenzamos a capacitar a docentes en esta parte emocional casi tres meses, como les informaba. Y la idea fue ir viendo cómo ellos iban complementándolo poco a poco en las diferentes áreas hasta que el punto llegaron que podían trabajar de siete minutos antes de empezar clases, estaría emocional con las técnicas y lo desarrollaban con los alumnos. Entonces, realmente fue bastante para los docentes, bastante especial porque se hizo más rápido la clase, se hizo más fácil, pero sobre todo los alumnos comenzaban a entender mucho mejor de lo que estaban entendiendo anteriormente con las clases normales. ¿Se dieron cuenta de esa situación y también... Eh, se hizo una clase bastante alegre, bastante creativa, y, o sea, hay muchas cosas especiales que fueron desarrollándose de ahí y lógicamente fueron los, los alumnos que ellos querían que ya se complemente este trabajo. Y hasta ahí estamos, lo hemos hecho como plan piloto. Eso es después de las clases o habéis logrado que en algún centro se haga, que antes de empezar cada una de las clases hay esos siete minutos para relajar a los alumnos? Los alumnos que tienen problemas dentro de instituciones educativas, nosotros lo estamos llamando para que hagan el complemento dentro de estos centros de apoyo escolar y emocional después de clases. Entonces, eh, se, se enlazan por medio de, de las plataformas y nosotros tenemos, les damos un número y se organizan ahí los alumnos de diferentes instituciones educativas. Entonces, hicimos este plan piloto con este plan que lo, lo todo más o menos lo hicimos un mes y quedamos pendientes porque la idea era hacerlo masivo, pero no encontrábamos todavía la forma de cómo desarrollarlo en forma masiva ya todo este proyecto de los centros de apoyo emocional y escolar. Y ¿Es un apoyo online? Es un apoyo online por medio de plataformas eh, que nosotros estamos acudiendo a las diferentes instituciones para que observen de que hay un apoyo escolar y no solamente escolar, sino la parte emocional. Desde ahí, las instituciones, nos, eh, la idea ha sido que nos ayuden a promocionar este proyecto desde las escuelas para que los niños tengan conocimiento y después se enlazan a nosotros en la tarde. Normalmente ellos tienen clases en la mañana y se enlazan en la tarde una o dos horas de lo que ellos necesiten. ¿Qué más proyectos tienes por ahí funcionando? Bueno, hemos, nos hemos centrado en estos dos. Simple, en, en el primero, el, el, el educarse sin miedo, es el que lo estamos poniendo prácticamente al 100%. Y los centros de apoyo escolar y emocional estamos viendo cómo eh, crear una situación masiva para que en diferentes ciudades se vayan recopilando instituciones que quieran apoyarnos para trabajar. Entonces, eh, lo que hemos estado haciendo hasta este momento es justamente el hacerlo al 100%, el tener contacto con instituciones educativas a nivel nacional y desde ahí nosotros queremos ver cómo después con esos contactos queremos influir dentro de las instituciones para que se pueda realizar este proyecto que ya es de nosotros, ¿no? es de nosotros. O sea, no tienen que estar terceros para decirnos cómo debemos hacerlo, cómo lo vamos a hacer. Muy bien, pues no sé si me quieres contar alguna cosa más, pero me parece espectacular hasta dónde habéis llegado la colaboración con Leticia Garcés para conseguir unificar o combinar esa información de Educación sin Miedo con Libertad Emocional, llegar a los centros, llegar a, a las autoridades e incluso generar ese apoyo posterior, ¿no?, para, pues, un poco acorde a, a lo que es la realidad, en clase, pues los profesores pueden estar desbordados ya con los contenidos que tienen que dar. Y si necesitan una formación más específica, como puede ser esta del de, de trabajo emocional, pues esa opción de tener centros o esa organización online para, para poder ofrecer a los alumnos esas nuevas herramientas, pues me parece espectacular. En un principio uno creo que va viendo la forma como puede ayudarse dentro de la vida en forma personal, pero creo que eh, uno se da cuenta de que no solamente es defenderse a uno, sino creo que ya le da el motivo de ayudar a la sociedad, y creo que es como una misión que uno ya recoge y dice, no, o sea, eh, creo que la vida para mí está hecha para ayudar a esta sociedad. Y estas son las herramientas y llegan en el momento en que uno las va repasando y, y, y van apareciendo, van apareciendo las herramientas. Es lo que nos ha ido pasando en ese tiempo. Ha ido apareciendo el ministerio y después nos dimos cuenta de que en verdad los grupos de autoridades, ¿no? Que quieren hacer como ellos les gusta. Entonces, de ahí nos dimos cuenta que no, o sea, tendremos que hacerlo nosotros mismos de otra forma. Pero... Lógicamente todos los contactos y la información nos están ayudando a que eso se, se vuelva una realidad. Pues ahora me queda felicitarte y, y darte la enhorabuena porque de verdad que hacéis un trabajo impresionante en Ecuador. Y vamos, nosotros no, no nos movemos, pero ni una décima parte aquí en, en España para, para llegar hasta donde estáis llegando vosotros. Así que sois nuestra punta de lanza en, en todo esta, este proyecto de llegar a, a los centros educativos y a los alumnos, a los docentes. Un trabajo impresionante. Sí, es una experiencia realmente muy bonita, bastante especial. Y yo también me ponía a pensar, ¿no? Eh, nuestros países acá, eh, como Ecuador, la misma necesidad existirá en Colombia, en Perú, en Bolivia, en muchos países de, de Latinoamérica que requieren también empezar a hacer esta clase de proyectos o tal vez ya lo están empezando. Yo he escuchado un poco algo de Chile que le pone mucha iniciativa al trabajo en la parte emocional, especialmente con los niños, con las niñas, creo que eh, hay países como ellos que ya están un poco más adelantados que la gente y la sociedad mismo como que impulsa esto. Acá en Ecuador eh, todavía estamos un poco medio perdidos en esta situación, pero estamos o sea de poco a poco encaminando y sobre todo que las personas se comiencen a dar cuenta que en verdad un docente con mayor capacitación y que haya trabajado en el área emocional Va a ser mucho más fácil para él, para la institución y sobre todo para la sociedad que eh, realmente se ha visto acá en Ecuador bastante afectada en las situaciones de violencia y, bueno, una cantidad de cosas bastante fuertes. Entonces, eh, yo pienso que lo primero que tenemos que empezar es desde, desde la infancia y al trabajo en la parte general y emocional. Pues muchísimas gracias por tu trabajo y nada lo que tú quieras decir para concluir la entrevista. Bueno, no agradeciéndote más que todo a ti, Francisco, por todo el apoyo. Siempre estés tan presentes con esa información y creo que el, los que nos alimentan a nosotros son ustedes con toda la información mensualmente en el, el folleto día, el folleto mensual que nos entregan y ese apoyo realmente es muy importante eh, para nosotros como decíamos, es, es el alimento de diario que vamos recogiendo y eso es lo que nos ha permitido el respaldo eh, seguir creciendo y sobre todo caminando y llegar a los objetivos. En este tiempo se ha hecho difícil, creo que tal vez si no hubiera habido toda esta situación, el, todo lo que hemos vivido no estaríamos en este momento donde estamos, porque sí, como que se necesitó todo esto para darnos cuenta de que podíamos... A, Llegar y hacerlo efectivo. Pues no sé si quieras comentar algo más. Bueno, lo que estamos pensando es que ya salga el, los centros de apoyo escolar y emocional. Eso es lo que queremos y nos vamos a centrar al 100%. En ese proyecto. Esa mm -hmm. es la, la idea porque, como decía, allá no hay otras personas que nos estén limitando a desarrollar, sino que nosotros somos los que ponemos el límite a las cosas y, y vamos a, a trabajar directamente con, con los niños, con los padres de familia y, y con los docentes que ellos van a tener, ese, están teniendo esa experiencia de entender cómo trabajar y ellos van a ser nuestro yo creo que nuestro futuro para, para nosotros, para el trabajo que estamos desarrollando. Perfecto. Pues nada, Marco, un abrazo. Muchísimas felicidades y muchísimo ánimo. Igualmente, Francisco, te mando igualmente un fuerte abrazo de acá. Muchísimas gracias por todo, por toda la ayuda y la colaboración y el respaldo. Lo que necesites. Chao.